Tal vez no fui la única persona que se sintió infeliz. Tal vez para mí no existan otras cosas que las que yo sentí. Yo no sé qué va a pasar después. Si en nuestra historia ya no hay más que hacer Si todo esto siempre andaba mal No marcha bien ¿Y qué vamos a hacer? Yeah. Si como locos no queríamos Y ahora no podemos ni mirarnos Se fue el deseo de este amor Que un día lo Tía. Ha pasado tiempo y quiero verte Ya no aguanto más, quiero tenerte yeah. Como antes, como antes Ahora me pare con delincuente hasta el amor soy inocente yeah. Llegué tarde yeah. Llegué tarde Yo no sé qué va a pasar después. después Si en nuestra historia ya no hay más que hacer Si todo esto siempre andaba mal no marcha bien, ¿y qué vamos a hacer? Si sí, como loco no queríamos Y ahora no podemos ni mirarnos Se fue el deseo de este amor que un día lo sentía Conducí, con todo lo mío y pura pussy, pero la amo en todas las poses. Yeah. No me importa lo que diga, yeah. ahora me siento en las mías. Yeah. Ya no puedes controlarme, ahora controlo mi vida. sí que me quema la idea de dejarte por una botella. Estaba fría una cualquiera, pero la hago, esa me queda. Yeah. Ya no puedes controlarme, ella controla mi idea.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 y ahora no podemos ni mirarnos Se fue el deseo de este amor Que un día lo sentía yeah. Yeah. Tengo en mi almohada y como loco no quería.